Pero al final es, es, es un poco lo de siempre, es decir, tienes tantas ideas que no sabes por dónde empezar. Claro. Entonces, mientras tú piensas en cuál va a ser la mejor idea, qué va a ser lo que mejor va a funcionar, voy por, por astrología, voy por tal, estás siempre estática, no, no estás haciendo nada. Pero si tú, sin embargo, dices, vale, tengo astrología, tengo espiritualidad y tengo eh, tema de sanación de parejas. Tengo estos tres temas, voy a ponerle una fecha a cada uno de esos temas, es decir, voy a lanzar o voy a hacer una prueba de un producto mínimo viable de, de astrología tal día, de eh, ruptura de pareja tal día, y de X tal día. Y ya de esa forma, dices, vale, pues esos 30 días que le voy a dedicar a, a ruptura de pareja, tengo 30 días enfocándome a esto. Los espiritualidad, 30 días enfocándome a eso. Y tú vas a ver, uno, dónde tú más cómoda te sientas te sientes, y dos, qué aceptación o qué respuesta tiene por parte de la gente que te, que te sigue o que te ve. Claro, pero ¿eso lo lanzas todo a la vez? No, no, no. Por eso te digo, pondría fechas es decir, un calendario, vale. Venga, pues día, estos 15 días me voy a enfocar en esto, voy a compartir contenido solo sobre esto y el día 15 venderé, pues me da igual si es un servicio online, si es un producto online, si es un, me da igual, pero valida eso de no menos genera, a más porque todo lo que tú tienes en tu cabeza ahora mismo es ruido es decir, son como muchas cosas y esto, ya hago esto, y ahora me dice que es mínimo viable y es como que vas, tú y eso te genera mucho ruido uh -huh. entonces, pon foco en una cosa espiritualidad espiritualidad astrología, astrología, pero quítate eso de la cabeza ves como, como, como sellando puertas pam, pam. y te encontrarás en una habitación donde ya solo estás tú y estás, wow